Hola, ¿cómo están? Tengan todos la más cordial bienvenida a este nuevo capítulo de Coordenada Sur. Como siempre, a través de esta ventana que se llama Avia Yala, desde La Paz, Bolivia, para todo el mundo. También un abrazo grande para que nos siguen, obviamente, desde las redes. Eh, material fundamental, arma fundamental en lo que es esta batalla comunicacional que se da en este tiempo. En los estudios del canal, por supuesto, como siempre está mi compañero... Juan Ramón Quintara, a quien saludo muy cordialmente. Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrés? Un saludo cordial para ti, para nuestro invitado, a quien vas a presentar y, y especialmente a los amigos que nos ven por el canal Avia Yala y nos siguen por, la, por las redes sociales. A todos ellos, un gran abrazo y, por supuesto, un agradecimiento fraternal. Bueno, tenemos mucha movida... Estas últimas semanas, como siempre, el mundo está en un momento, y la geopolítica eh, mundial está en un momento de mucha agitación, la guerra en Ucrania, lo hemos tratado aquí, tratando siempre de poner sobre la mesa como nos corresponde nuestra coordenada sur. En estos últimos programas también hablamos de la situación en Colombia, obviamente la cumbre de las Américas que se da en estas horas, y para empezar a aportar la coordenada sur en este capítulo... Vamos a ir también hasta la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, porque eh, vamos a charlar hoy con Aram Aronian, él es comunicólogo y periodista uruguayo, tiene una larga trayectoria en el periodismo latinoamericano, es eh, creador y fundador de Telesur. Así que Aram, te mando un abrazo grande y te damos la más cordial bienvenida a los estudios de Avia ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Un abrazo grande a ustedes y a todos los televidentes del programa, este, estamos otra vez en una coyuntura donde nos enfrentamos a los poderes imperiales, pero bueno, parece que estamos acostumbrados, la historia sí, pues, de, de nuestra historia. Después, después quisiera preguntarte algo de sobre, los, sobre, sobre los últimos 50 años, te diría, de la historia latinoamericana y sobre cómo han ido cambiando los humores sociales y las perspectivas de cambio en, ...en las juventudes que hoy están en un momento tan, tan particular... ...con el avance de la ultraderecha, por eso por ahí dentro de un rato... ...le doy ahora la palabra a Juan Ramón para que él plantee las primeras... ...las primeras coordenadas del estudio para esta chat. Sí, gracias, gracias Andrés. Eh, Aram, eh, yo he leído un último artículo tuyo... ...que titula Estados Unidos, Europa, el destino manifiesto de Latinoamérica... ...y el por qué no te callas, es un artículo... Eh, ...muy sabroso, muy, muy, muy rico en contenido, eh, acerca de eh, la, esta eh, suerte de colonialismo eh, constante... ...desde hace 500 años, de un eurocentrismo eh, que trata de diseñarle a América Latina un destino, tanto desde Washington desde hace más de un siglo, y desde Europa, desde hace más de 500 años. Uno, dirá, uno diría, eh, parece que el tiempo no ha pasado, parece que las cosas no han cambiado. Eh, eh, Europa eh, quiere modelar eh, el modelo de desarrollo de América Latina, Estados Unidos hace lo propio, nos quieren imponer una visión, un modo de vida quieren que eh, nos subamos a la, a, a la aventura esta desmesurada de un ca del capitalismo global, del consumismo eh, eh, exagerado, eh, y por lo tanto eh, pretenden seguir guiando los destinos de América Latina y esto que tú titulas en tu artículo, eh, ¿Por qué no te callas?, que es la expresión que utilizó el rey Juan Carlos contra eh, Chávez en una cumbre de las Américas, eh, me parece que es el epítome, me parece que es la metáfora de la arrogancia colonial de esta pretensión de superioridad eh, civilizatoria, cultural y, y por supuesto, eh, el maltrato, a, sus, a, a, a personas, ¿no es cierto?, a seres humanos que nos merecemos todos. Así que quisiera, eh, Aram, que nos comentes cómo estás viendo esta, uh, este intento de forjarle desde afuera un destino a la nación latinoamericana, a los pueblos de América Latina. Bueno, este... Yo creo que es más o menos lo que tú decías, es como si los 500 y pico de años no hubieran pasado, nos quieren seguir vendiendo espejitos de colores, nos quieren seguir diciendo qué es lo que tenemos que hacer y sobre todo nos siguen queriendo imponer quiénes somos y cómo debemos comportarnos, ¿no? como si fueran hermanitos mayores o papás o abuelitos de nuestras sociedades de Estados Unidos, bueno, siempre nos han considerado el patio trasero suyo, suponían que teníamos que hacer lo que ellos decían, y si no nos portábamos bien nos invadían, o promovían golpe de Estado, nos masacraban, nos asesinaban, es una historia un poquito más breve, de ciento y pico de años, pero que más o menos condice lo que es el pensamiento colonial, lo que es el pensamiento imperial, de las dos regiones, de Estados Unidos por un lado y de los europeos o de los europeos de occidente por el otro lado. Este, creo que la cosa llega a tanto que nosotros seguimos recibiendo catedráticos intelectuales de Europa que nos quieren decir cómo somos, quiénes somos, dónde estamos y qué tenemos que hacer. Bueno, estamos bastante crecidos en América Latina, este, tenemos nuestras formas, eh, nuestros modelos, pero ellos nos quieren poner ese modelo que se llama democracia, que no sabemos bien de qué se trata, lo que sí sabemos muy bien que para ellos no somos países, no somos pueblos, sino que somos mercados para que puedan hacer sus negocios. Entonces, eh, bueno, es eh, ir viendo eh, cómo la historia se repite, en Estados Unidos eh, no cambia mucho, le echamos la culpa a Donald Trump, pues llegó este señor Joe Biden y es exactamente la misma política que está aplicando América Latina que la que hizo su antecesor y sus antecesores. Aram, y si, y si pensamos en, en el acontecer, a ver, lo perdimos ahí por un segundo, ¿estás ahí Aram? Sí, acá, sí, acá, sí, acá. Si, si pensamos en, en los últimos... Yo, yo decía cuando, cuando te presentaba que estabas vos haciendo un trabajo o estás acompañando eh, el, el proceso cultural y mediático desde, la, desde una visión de izquierda latinoamericana desde hace décadas. Si analizamos ese proceso durante, durante estas décadas que pasaron, o pongámosle desde que aparecen los, los nacionalismos latinoamericanos una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿ahora en qué momento te parece que estaríamos? O sea, hemos avanzado, es cíclico, tenemos un gran retroceso, tenemos retrocesos por algunos lugares y avances por otros, ¿qué, qué balance harías vos? Yo creo que eh, no podemos medir el momento actual con eh, formas de, de medición antiguas. Creo que el mundo ha cambiado mucho, creo que no es el mismo mundo de hace 20 años, no digo de 50, uh -huh estoy hablando de hace 20 años, creo que eh, ha cambiado, y que lamentablemente nuestros analistas, nuestros intelectuales, estoy hablando de los intelectuales eh, de izquierda, o que se dicen de izquierda, siguen considerando las mismas pautas para hacer los análisis y demás. Creo que la cultura general ha cambiado, la necesidad de los pueblos ha cambiado, las posibilidades de de crear democracias participativas no han prosperado como hubiéramos querido. Uh -huh. Y creo que eh, es hora de mirar nuestro continente eh, como es realmente hoy y no como quisiéramos que haya sido y no como fue hace 20 años. Hoy, sí. por ejemplo, en un país tan rico como la Argentina, más del 40% de la población está por debajo del nivel de la pobreza. Estamos hablando de un país rico, ni siquiera hablemos de los países pobres. Digo, tenemos una situación muy diferente a la de hace eh, 20 años, hay una pobreza creciente, no hay empleo, el mercado laboral ha cambiado dramáticamente y ya ni siquiera hay sindicato, porque no hay trabajadores. Creo que hay que balascar y dar de nuevo como para hacer análisis más certeros sobre lo que nos pasa. Lo que nos pasa sí, que no podemos seguir analizando la situación actual que vivimos con los parámetros de hace 20 y medio de 50 años atrás. Adam, yeah. de que, de, eh, perdón. Y volviendo a lo primero. Y bueno, eh, nos siguen eh, queriendo hacer creer que democracia es lo que ellos tienen en sus propios países. Cuando, por ejemplo, es tan democrático tener reyes, es tan democrático que no haya elecciones directas, sino por colegios electorales, es tan democrático y nosotros seguimos creyendo en esas democracias o nos quieren seguir vendiendo el verso de que esas son democracias y no las nuestras Sí Aram eh, tengo la impresión que eh, desde el sur desde América Latina eh, se han hecho eh, lecturas, evaluaciones acerca de, del lugar que ocupa América Latina y hay una tendencia una tentación a, a ¿Qué te digo? A una falta de crítica, de autocrítica, y es que solemos, algunos desde la izquierda, solemos eh, descargar nuestros problemas eh, sobre los otros. Eh, una, una evaluación pesimista mm, nos, nos lleva a este vericueto de que somos pobres, estamos desintegrados, somos vulnerables, no tenemos voz en el mundo, eh, formamos parte de, la, de, la isla, de las islas marginales del, de, de, del mundo eh, y, y eso es eh, como culpa de Europa y de Estados Unidos. ¿no? ¿Dónde, está, ¿Dónde está el pensamiento latinoamericano que sea capaz de forjar esta autonomía regional, esta mirada endogámica, este horizonte, ¿no es cierto?, de, eh, yo diría, distinto al que nos ha trazado Europa o Estados Unidos. Es decir, ¿dónde está ese pensamiento crítico eh, eh, hoy? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos dice ese pensamiento crítico sobre la, las condiciones de América Latina para no seguir siendo, no seguir... Eh, so, eh, soportando el lastre de la pobreza, de la marginalidad, de la exclusión, de la falta de peso en, en, en el tablero internacional. ¿Dónde está esa masa crítica, ese pensamiento crítico, a Aram? Es una muy buena pregunta. Este, voy eh, a tratar de, de, de explicarme un poquito. Este han hecho todo lo posible desde el norte para terminar con todos los organismos de cooperación e integración latinoamericana. Antes teníamos organismos que nos representaban, o por lo menos trataban de coordinar, estamos hablando de, de UNASUR, estamos hablando de la CELAC, incluso del CELA, antes. Todos esos organismos han sido bombardeados y han sido inhabilitados para poder ser coordinadores de posiciones comunes en América Latina. hoy nos usan como una barrera para impedir el avance de la cooperación china en nuestra región. Entonces nos dan también otro macaquito para ir poniendo dentro del tablero. El hecho de que el pensamiento latinoamericano haya quedado quizá estancado ...y los gobiernos progresistas de hace unos lustros... ...y no se ha avanzado sobre eso. Creo que el pensamiento latinoamericano... Eh, ...no es solamente reivindicar nuestras raíces... ...sino avanzar sobre esas raíces... ...con las complejidades que presenta... ...el panorama y la geopolítica eh, en estos momentos. Creo que estamos atrasados. Creo que nos hemos quedado. Creo que nuestras universidades a las universidades del primer mundo en lugar de crear ese pensamiento crítico, ese pensamiento nacional, ese pensamiento latinoamericanista y latinoamericano. Creo que tenemos otro grave problema, incluso durante los gobiernos progresistas en América Latina se despreció el tema comunicacional, no se le ha dado la validez y el valor real a lo que son las comunicaciones hoy en día. Entonces hoy estamos bombardeados permanentemente por publicidad, tanto por televisión, por los medios gráficos, por radio y por las redes sociales que imponen imaginarios colectivos que es muy difícil desenterrarlos dentro de las comunidades nuestras. Y nosotros no tenemos esas armas. Hemos despreciado esas armas las hemos inmuneado muchas veces y hemos creído que era mucho más fácil comprar un espacio, comprar un medio o tener un pequeño medio ahí escondidito para que nuestra gente pudiera escuchar lo que quiere escuchar, o sea que lo que nosotros llamamos espacios de propaganda muy directa para los eh, ya convencidos. Nuestras ideas no se propagan, el pensamiento crítico no ha logrado tener la propagación necesaria para que pueda ser incluso estudiado en nuestras universidades. Cada vez tenemos medios, menos espacios de debate. Ya no están los grandes sindicatos de antes, por ejemplo. Tenemos partidos políticos que no representan tampoco a todo ese sentir de la gente que ha quedado totalmente marginada en nuestras eh, en nuestro país. Estoy hablando de América Latina en general sin referirme a ningún país en particular. Creo que el problema que tenemos y la necesidad de reformular nuestro pensamiento de acuerdo a la realidad actual de nuestros países. Y creo que esto... Es sí, estamos atrasados. Vamos, vamos a hacer un, un pequeño cortecito pensaba, y enseguida charlamos unos minutos más, pensaba Juan Ramón que, en base a lo que preguntabas, a la charla que estamos teniendo que hay también en nuestros pueblos y, y, en, y en, nuestro, en nuestra izquierda también una especie de fascinación que me parece lógica en un punto por lo que nos llega desde el norte y desde el primer mundo, porque de algún, en algún punto a ellos les va mejor que nosotros, no entonces estamos viendo, estamos observando como seres humanos, individual y colectivamente, a los países a los que le va mejor no en, en determinado desarrollo. Y ahí querés apuntar algo, Aram, decime. Sí, este, ellos nos ven de que le va mejor. Que no les bueno, lo pero, que, que le vaya mejor. Sí, habrá que ver desde dónde, pero en, en ciertos niveles de desarrollo y de acceso a bienes de consumo y tal, son sociedades, digamos, que tienen mejores mejores perspectivas. ¿no? Entonces nos dedicamos muchas veces y tenemos una fascinación a mirar hacia ahí. Tal vez tengamos que, que encontrar nosotros una identidad en, en, y un, un nivel de desarrollo y de combate a la pobreza mucho más efectivo para que podamos transformarnos nosotros en un paradigma. Lo digo desde acá, tomando mate, se dice facilísimo, ¿no? Pero no sé, es un debate muy amplio. Les propongo a todos en Coordenada Sur hagamos un, un breve corte y, y enseguida volvemos para seguir charlando con Aram Aronian en esta Triangulación La Paz-Buenos Aires. Está viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo... Avia la Televisión, un continente de culturas. De acuerdo eh, con Aram acerca del de, eh, posicionamiento mmm, débil de, de, de la región, eh, esta tentación de imitar y de copiar lo, eh, lo extraño, lo extranjero, eh, esta... Mmm, con, eh, eh, eh, que, esta herencia eh, colonial interna que obliga a, los, a, a, a las oligarquías, a las élites de América Latina a tratar de parecerse a los europeos y a los norteamericanos dejando en el descampado a nuestros pueblos eh, Aram, eh, estabas reflexionando sobre eh, esta, eh, esta radiografía de la imitación. Eh, pero dejamos un poco eh, pendiente este tu análisis sobre eh, la democracia en Europa y la democracia en, en Estados Unidos. ¿De qué tipo de democracia estamos hablando? ¿Qué, qué, ¿Qué democracia es la que nos venden? o ¿Cuál es la democracia que nosotros no vemos eh, de una manera más objetiva? ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que está pasando en el vientre de estas democracias eurocéntricas o anglosajonas? No sé, o sea, la democracia eh, es un título muy lindo que nos han vendido desde siempre. Creo que totalmente vaciado de contenido. Eh, democracia es lo que hemos tratado de eh, imponer o he tratado de llevar adelante en algunos países de América Latina, que es la democracia participativa, donde el ciudadano sea sujeto de la democracia, sujeto y no solamente objeto de la democracia. Entonces eh, creo que en nombre de la democracia nos han invadido, en nombre de la democracia nos han masacrado, en nombre de la democracia nos han dado golpes de Estado, esa democracia que se lleva a la boca los gobernantes de Estados Unidos, los gobernantes de Europa. Nosotros también tenemos eh, nuestras formas democráticas, quizá mucho más democráticas porque nuestros pueblos son más participativos que los pueblos europeos, donde creo que eh, hay cierta conciencia, por lo menos en los últimos tres, eh, tres lustros de de la necesidad de que haya un protagonismo popular para que pueda haber democracia, si no, no hay democracia no es un poder del pueblo sino que es un poder sobre el pueblo y bueno creo que todo esto lleva a que se prostituyan las palabras y nos hagan creer que democracia es lo que ellos tienen y lo que ellos quieren imponernos Aram eh estaba pensando mientras te escuchaba, hay un, hay un, hay un conflicto norte-sur, nosotros hacemos coordenadas sur, ¿no? Y tenemos una impronta antiimperialista fuerte, ¿no? En el discurso, y la izquierda latinoamericana, en términos históricos, tiene un discurso donde el imperialismo estadounidense ocupa un papel muy protagónico. Hay un, hay un conflicto con el imperialismo y con, y con las coordenadas norte o, hay, o la humanidad tiene un conflicto de clase, de clases dominantes contra pueblos oprimidos. Lo llevo a, lo llevo a ese discurso. Porque, digo, en, nosotros podemos hablar mucho del imperialismo estadounidense, pero en toda América Latina hay sectores sociales, que las, nuestras clases dominantes han jugado históricamente un papel de, de absoluta colaboración con, esa, con esas doctrinas y esas políticas. Es una buena pregunta, este creo que da para debatirlo, discutirlo, este, pensarlo sobre todo. Este, el problema es que sí, nuestras oligarquías siempre estuvieron eh, eh, en, el, en el canal de RCA, eh, el RCA decía, his master voice, o sea que siempre estaban eh, siguiendo la voz del amo, el lobo era una corneta con un perrito que escuchaba. Bueno, nuestras oligarquías fueron eso, que escuchaban la voz del amo y repetían, este, y repetían porque eran los gerentes de las grandes corporaciones, punto, o sea, nunca tenían una, eh, no llegaron a ser empresarios, llegaron a ser empresaritos a las órdenes de los eh, grandes consorcios o de los grandes explotadores de nuestras riquezas. Este, eso ha cambiado bastante, ha cambiado un poco, el problema es que tenemos otros problemas graves, como la deuda externa, que los tiene hipotecados por todos lados, este, tiene, eh, tenemos un problema de que eh, el hambre y la desocupación nos lleva a perder la calidad de la educación y cada vez tienen menos acceso a la educación a nuestros niños. Tenemos graves problemas que, eh, que se van agravando en lugar de ir solucionando como habíamos logrado en ciertos periodos recientes de nuestras historias. Creo que eh, la realidad nos muestra de que el mundo actual es un mundo en transición y lo que viene va a ser distinto a lo que es hoy. Lo lamentable es que nosotros seguimos hablando como si fuera hace 30 años. El, el, el candidato Rodolfo Hernández que, que va a disputar la presidencia con Petro, tiene 77 años y hizo su campaña por TikTok, ¿no? ¿Hay, hay algo en, la, en esta revolución tecnológica, digamos, que nos está formateando como sociedades de manera muy distinta y está generando un cambio grande en la regla de juego? Y es, eh, es, una, es un medio de comunicación, como tantos otros, muy bien explotado, cosa que eh, nosotros siempre desde la izquierda este, creímos que los medios de comunicación solos, solamente están en manos de la derecha o del imperialismo. Y no. O Entonces, sea, cuando pudimos tener medios propios donde pudiéramos hablar nuestros propios idiomas, no estoy hablando solamente de la lengua, sino de idiomas políticos, de nuestras necesidades y demás, nos hemos bombardeado entre nosotros. Uh -huh. O sea, el problema acá es que. Eh, y, si, y si queremos ir un poquito para atrás y la falta de un, de un pensamiento autóctono, un pensamiento revolucionario, un pensamiento que pueda cambiar las cosas en nuestros países tenemos muchos pensamientos lamentablemente y tenemos muchos intereses en el medio entonces en lugar de hacer lo que debemos hacer, hacemos lo posible no, esto es lo que se puede hacer así estamos y tenemos hoy en día eh, crisis en nuestros países que difícilmente podamos salir adelante con niveles de pobreza y desempleo muy grandes con deudas externas que nos impiden tener desarrollo autóctono, endógeno y propio, con eh, el bombardeo permanente a todo lo que pueda ser integración eh, regional, imponiendo sus rutas para el comercio, para el desarrollo de las industrias del norte, para el desarrollo de las firmas del norte, y si para ir a una cosa mucho más simple, bombardearon la posibilidad de que las vacunas contra la COVID fueran universales y para todo el mundo. El Big Pharma impuso los precios de las vacunas y para poder salvarte la vida, tenías que pagar el precio. Esos son los que dominan el mundo. Desde el punto de vista de la nueva tecnología, bueno, es igual que hay que aprender todo de nuevo, hay que aprender, eso lo tiene que hacer a la derecha y lo tiene que hacer a la izquierda también, la tecnología no tiene color, la tecnología sí. es algo que tenemos que aprender a utilizarla para poder salir adelante en este mundo y para poder llevar también desde el punto de vista comunicacional nuestros mensajes a todos lados, a la mayor cantidad de gente posible. Y no necesariamente copiando lo, el, los formatos de milero de trompito colombiano, no tiene, no hay, no hay un, una estrategia ideológica detrás de esta revolución tecnológica si si las plataformas, bueno, TikTok es China, ¿no? Pero la mayoría la, las otras plataformas que usamos son todas estadounidenses, la información sobre nosotros las tienen todas allá en el norte. ¿No hay ahí, una, no, no notás ahí una estrategia de dominación? Claro, desde el invento de, de, de Internet es una estrategia de dominación. Internet se desarrollado por la inteligencia norteamericana, por la inteligencia militar norteamericana. Este eh, Desde ese momento, o sea, es una revolución tecnológica, pero es una revolución también civilizatoria, que es lo que no logramos entender estamos cambiando todos nuestros usos y costumbres antes leía con los diarios hoy no existen los diarios prácticamente hoy son pequeños mensajes de menos de un minuto los que te van formando el imaginario colectivo y no los editoriales de media página que escribió en los diarios el, eh, hace 30 años pero eso, eso, perdón ¿Eso tiene un componente ideológico? Y claro, todo es ideológico. Obviamente tiene un contenido ideológico. Tiene un uso ideológico. Pero el mismo uso ideológico que le está dando esa gente, se sea, podría dar vos también. Bueno, bueno es, un, ah. es para es, Juan Ramón es para, para dar una charla bien larga sobre este tema, sobre un montón de temas, pero este es el tema de la tecnología, de la tecnología y las plataformas a mí también me apasiona, y no termino, Juan Ramón, de, de, de encontrarle muchas respuestas en mi cabeza. Sí, eh, yo creo que estamos viviendo una transición eh, tecnológica eh, dominante que ha sabido capturar, de alguna manera, los pilares centrales de la cultura de la sociedad global y entonces eh, nos está costando mucho eh, reaccionar, desarrollar capacidades autocríticas, críticas, para enfrentar este sistema de comunicación dominante. Cada vez estamos más eh, arrinconados, más asediados por el bombardeo informático, por la manera como te informan, por la brevedad, por la eh, simultaneidad, y además utilizando estrategias de las fake news, ¿no es cierto?, estrategias mentirosas, tramposas, que van abonando eh, la opinión pública. Pero, dejando de lado esto, que realmente exige un uno, dos y, y muchos programas, quería consultarte, Aram, ¿cuál es tu opinión acerca de, o cómo crees que termine la famosa cumbre de las Américas en Los Ángeles?, eh, teniendo en cuenta el largo historial de la instrumentalización del panamericanismo de los Estados Unidos sobre los pueblos de América Latina. Eh, hay que recordarle a nuestro público, a nuestro auditorio, que las famosas cumbres, eh, estas cumbres que hoy día se llaman Cumbre de las Américas, ya se habían desarrollado a fines del siglo XIX, 1889, cuando... Eh, eh, Blind era secretario de Estado, y luego ya eso, estas cumbres eh, panamericanistas que eh, proponían fundamentalmente acuerdos comerciales eh, derivaron en cumbres más bien eh, más, más políticas. Eh, podríamos decir que hay, que hay como tres grandes fases de estas cumbres, las panamericanistas hasta la creación de la, de la OEA en 1949, las, las, las cumbres del 49 hacia adelante hasta, hasta el fin de la, de, la, de la Guerra Fría y estas nuevas cumbres que empezaron en Miami el 94 y que creo que es, estamos celebrando la novena cumbre. que ha obtenido América Latina y el Caribe? ¿Qué beneficios ha tenido América Latina y el Caribe en el contexto de las conferencias de panamericanas y de las cumbres de las Américas? ¿Y qué crees que cuál va a ser el, el resultado de esta cumbre que se va a llevar adelante en los próximos días, Aram? Bueno, como tú decías, desde el 94, la meta de Estados Unidos es hacer el área, el área de libre comercio de las Américas, o sea el ALCA lamentablemente el Mar del Plata del 2005 la enterraron el, el proyecto sigue el proyecto sigue sobre todo sigue cuando eh, sobre todo China está teniendo injerencia bastante grande en lo que son los negocios y lo, el comercio con América Latina donde la ruta de la seda es bienvenida por muchos de los países de nuestra región, donde las inversiones chinas crecen, y el papel de Estados Unidos se ve reducido cada vez más. Hay algo que a mí me llamó la atención, en esta cumbre de las Américas desapareció esa sigla que tanto odiamos, la OEA, desapareció al mago, amigo de los bolivianos, este, y el protagonismo quedó Exclusivamente en manos de un señor casi octogenario llamado Joe Biden, que no, que, no sé qué es lo que piensa, eh, o sea, lo que él supuso que intentaba era demostrar al mundo que tenía relevancia y que manejaba, manipulaba, ordenaba a su patio trasero, cosas que parece que no están así tampoco. Este, ¿Qué puede salir de acá? Poco quizás un acuerdo sobre migración con los países centroamericanos y México, quizás algo sobre el cambio climático, que será otro saludo a la bandera, como tanto que ha hecho Estados Unidos en los últimos tiempos al respecto, este, pero en definitiva creo que el, eh, el fin de esto era demostrar que podía juntar a todos los gobernantes de su patio trasero en Los Ángeles, para darle las órdenes correspondientes. Este, creo que en eso, por ahora, ha fallado, aunque muchos de los que cacadearon antes, presidentes de nuestras naciones, van a ir igualmente a los ángeles, no se van a perder la fiesta de California. Aram, te propongo, te propongo que hagamos un corte, nos vamos con una declaración radial de Víctor Hugo Morales, un periodista uruguayo que vivió también o que vive hace muchos años en la Argentina, porque uno de los aspectos fundamentales es lo que vos comentabas, de quién, quién va a estar sentado, quiénes van a estar sentados en esa mesa, quiénes van a asistir, ¿no? Y se armó un debate bastante interesante, lo tratamos aquí en Coordenada Sur con la posición de Andrés Manuel López Obrador, que visitó La Habana y, y presentó resistencia a, a las intenciones hegemónicas de Estados Unidos en la región, y una postura que no sabemos bien cómo valorar ...del de presidente de Argentina, Alberto Fernández... ...escuchemos lo que decía Víctor Hugo desde Buenos Aires... ...en su programa de radio, nos vamos después a un corte... ...y a la vuelta ya cerramos con la, con la valoración de lo que es la posición de Argentina. ...que es lo que veo de Clarín y Nación... ...por ejemplo, la tapa de Clarín decía preocupación en Estados Unidos... ...por las idas y vueltas de Alberto Fernández, del gobierno... ...con respecto a ir o no ir a la cumbre... Y me dio por ilusionarme que finalmente, teniendo en cuenta lo que había dicho Alberto Fernández... ¿sino para qué lo decía. ¿De qué vale decir hace seis décadas que tienen bloqueado un país y eso es una vergüenza? Y a ese país que está bloqueado lo bloquean para que no vaya a la cumbre y la Argentina va. ¿De qué habla Alberto Fernández? ¿Qué quiso decir? ¿Para qué se metió? Hubiera dicho está muy bien el bloqueo a Cuba y por eso voy. Pero no diga está muy mal el bloqueo a Cuba... ...y ahora Estados Unidos bloquea a Cuba para que no pueda participar de la Cumbre de las Américas... ...y la Argentina va. A bien que tú por las idas y vueltas que tenía Alberto Fernández... ...es decir, tras lo que dijo Alberto Fernández, SAS, el gobierno de Estados Unidos eh, lo presiona... ...para que Alberto Fernández se decida y se decida que Alberto Fernández se está diciendo que es una barbaridad del mundo tener seis décadas bloqueado a un país, coteje estas palabras con la decisión que hoy anuncia Infobae, y que seguramente es verdad, de que el gobierno argentino ya dijo que sí a concurrir a la cumbre que organiza Estados Unidos, a la que el dignísimo me dan ganas de, por no tenés un Viva México por ahí, una de esas canciones, un corrido <risa> mexicano, y Viva México, y revolear un poncho azteca, de la emoción que me provoca ese hombre, tan digno, tan plantado y al lado de Estados Unidos, con la frontera con Estados Unidos, que no es moco y pavo. Y no va él, y no va Arce, porque no iría Evo, es sencillo. Y van los que no se animan, y van los lacayos, y van los serviles. Y la Argentina se suma, no sé en cuál de esas filas, a que Biden, que le mandó un representante, vaya y hable con Alberto Fernández y dígale de parte mía que tienen que venir. Y viene un tal Dodd. Está haciendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo. Avia la Televisión, un continente de culturas. Bueno, nuevamente volvemos a, al programa, queridos amigos, muchas gracias por su atención, Andrés, Aram. Eh, tengo la impresión que la cumbre de las Américas es como un escenario en el que se están desarrollando, eh, está, se está... ...produciendo una correlación de fuerzas eh, entre Estados Unidos y América Latina... ...algunos países de América Latina... ...tengo la impresión que eh, la Cumbre de las Américas... ...es, una, es un escenario que nos permite... Eh, mmm, ...saber eh, en qué medida eh, la, el compromiso político eh, no está divorciado de los principios ideológicos, eh, y en este contexto creo que el que nos ha dado una lección magistral de consecuencia política e ideológica es Manuel López Obrador, que desde un principio ha, de, ha señalado que no irá a la cumbre porque no se está invitando a otros países de la región y por lo tanto esa cumbre carece de legitimidad, carece de representación. Y por otra parte están otros presidentes, otros gobernantes coqueteando con el presidente Biden eh, eh, ofreciendo respuestas ambiguas que no terminan de aclararse que seguramente se van a aclarar entre el 6 y el 10 de, el 10 de, de, de junio. Pero eh, Aram, ¿cuál es tu impresión? Eh, a partir del comentario de Víctor Hugo Morales, ¿cuál es tu impresión sobre este escenario de, de la cumbre de las Américas respecto a nuestros gobiernos en América Latina? Mi impresión es que Estados Unidos está presionando con todo lo que puede o con todo lo que tiene para garantizar que vaya la mayor cantidad de presidentes posible. Haciendo muchas groserías en el camino, por ejemplo, invitando a la oposición nicaragüense a la oposición venezolana estar, no supongo que no en la reunión, pero en los, en la cercanía de la reunión de Los Ángeles. Creo que va a tener una buena concurrencia, este, lo cual no quiere decir de que estén eh, representados todos los países de la región. Este, pero igual creo que siguen sin entender eh, lo, que, lo que pasa en, en nuestro continente, en nuestra región. Creo que lamentablemente aquellos que creían que un gobierno demócrata iba a cambiar la forma de proceder para con américa latina y el caribe se quedaron estancados porque es exactamente igual quizás con mejores modos mejores maneras de lo que venía siendo el gobierno de donald trump este, y ellos harán la publicidad de los grandes acuerdos que se logren y. Y no va a pasar nada más, este, eh, creo eh, que eso es así, este, no está previsto que haya ninguna movilización interna en Estados Unidos, tampoco ni a favor ni contra la cumbre, este, y van a mostrar, eh, igual que lo que hizo Biden cuando la cumbre de la democracia, este, mostrar grandes acuerdos, que nadie los vio, no va a ver este, pero es una forma de demostrarle a sus socios europeos y al mundo de que él es el que manda en América. Este, sobre, no, no creo que vaya más allá de eso. Sobre el papel de Argentina, que, que, que comentaba Víctor Hugo Morales, podrá ser se especulaba que eh, el viaje de Alberto Fernández podría obedecer a un acuerdo con la CELAC, Argentina está presidiendo la CELAC, que es el organismo que incluye a todos los países latinoamericanos sin Estados Unidos y Canadá, y que aparentemente había un acuerdo para que Alberto Fernández sostenga en su discurso la crítica por la exclusión de Cuba, Nicaragua y, eh, y Venezuela. Y esto podría ser un contratiempo para Biden. ¿Te parece que sucederá algo de eso? Porque también Argentina está muy dependiente de, de la, del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario es Estados Unidos, entonces hay que cuidar ahí unas formas. Sobre este debate, ¿qué te parece que puede suceder? ¿O qué dirías? Ya, este, yo creo que Alberto Fernández quería ir, de que la solución de una reunión de la CELAC no era la representación de la CELAC, sino una reunión paralela de la CELAC en, en Los Ángeles, cosa que no creo que tenga eh, mayor repercusión si es que se hace, este, creo que la, las ambigüedades de, de Alberto Fernández no son novedad para nadie. Este, creo que las presiones sobre él eh, han sido fuertes y no es un López Obrador, sin lugar a duda. Este, y No va a cambiar nada, este, es otro viaje más que hace... Ya estuvo por toda Europa, pasando por Europa, ahora ir a Estados Unidos. Este, eh, creo que el, la CELAC era el, el, el, el salvavidas que se le, se le daba a Alberto para poder ir a, a la cumbre, digamos. Pero creo que su posición es, yo quiero ir. Este, Tener una cancillería argentina que no se sabe para dónde juega, para quién juega, lamentablemente deja mucho que desear en lo que es las relaciones con los países latinoamericanos y el trabajo que podría estar realizando, como lo hizo la Cancillería Mexicana cuando eh, lanzó nuevamente la CELAC, no lo está haciendo la Cancillería Argentina en este periodo de presidencia del organismo latinoamericano-caribeño. Este, y no me sorprende, o sea, no es, una, es la ambigüedad permanente de, del presidente argentino. este los principios quedan ahí por el camino generalmente este y, y las presiones eh, tuvieron su sus frutos no decía a alberto maíz okay. este y va a participar y se va a sacar puerto con todo el mundo juan ramón eh, te propongo y aprovechando la presencia de Aram que nos tomemos unos minutos para hablar de Colombia si es que vos no tenés alguna consulta adicional Sé que Aram es un conocedor de la realidad colombiana y por ahí valorar con él qué significan geopolíticamente estas elecciones que se vienen. Si es que no hay otra, obviamente una consulta desde La Paz. No, yo creo que sí. Eh, Aram, ¿qué, ¿qué expectativa tienes del, el, en los resultados del 19 de junio en Colombia? Eh, también tengo la impresión que en la cumbre de las Américas, Estados Unidos va a sacar... ¿No es cierto? Al alumno más aplicado, como el modelo de democracia que deberíamos seguir en América Latina con Duque a la cabeza y las masacres cotidianas que está ofreciendo Colombia. Eh, yo tengo la impresión de que eh, la Cumbre de las Américas va a estar mm, concentrada preferentemente en el, en el conflicto Rusia-Ucrania, preferentemente en la impostura del discurso de la democracia y colocará a Colombia en el centro de, las, de, de, de los debates seguramente para darle un gran impulso, ¿no es cierto?, a, a, su, a su candidato eh, de la ultraderecha colombiana. No sé qué, qué, qué sensación tienes respecto a este último tramo de la segunda vuelta en Colombia, Aram. Mira, mi impresión es que. Eh... Teniendo en cuenta que Fico Gutiérrez no avanzaba las encuestas, la gran, el gran plan fue lanzar a Hernández como el candidato, digamos, de la derecha o de la ultraderecha y derecha colombiana. Un, un tipo muy similar a a Trump, le dicen el Trump colombiano, un tipo que admira a Hitler, que hizo barbaridades a diestra y siniestra sin ningún problema, eh, acusado de corrupción cuando era alcalde en su ciudad, este, con un excelente tipo de promoción por TikTok y demás, y en poco tiempo logró dejar a Pico Gutiérrez por el camino, y ahora va como última carta que tiene el establishment colombiano para poder impedir que Gustavo Petro pueda llegar finalmente después de su tercer intento al Palacio de Nariño. Eh, Petro tiene adelante suyo la posibilidad de ganar algunos votos que van para el candidato del centro, que era Fajardo, y ganar sobre todo algunos votos con toda la cantidad de gente que no fue a votar en la primera rueda. Eso le permitiría ganar sin problemas el la Los grandes medios, los medios hegemónicos colombianos están totalmente volcados a la candidatura de Hernández. Este, toda la publicidad de, trata de imponer de que hay que parar el comunismo, de que hay que parar de todo lo que pueda significar Petro, es impedir que algún, que la izquierda o la centroizquierda pueda llegar al gobierno, este, y que no se le va a hacer fácil si llega al gobierno tampoco, porque todas las instituciones están hechas como para impedir de que pueda progresar un gobierno. Eh, Petro tiene experiencia, fue alcalde de Bogotá, tuvo que sortear muchas de estas cosas que suceden en Colombia y es la promesa o la esperanza de un país diferente de un país donde tenga cabida todo el mundo, donde termine tanta violencia estamos hablando de violencia de más de seis eh, décadas este, pero que todo el establishment se ha volcado a eh, apoyar a este pichón de Trump, o pichón de Bolsonaro, eh, que es Hernández, y que obviamente eh, no quiere siquiera de que la ultraderecha o el uribismo lo apoye, las, eh, por lo menos públicamente, que lo apoye con los votos, pero no públicamente las elecciones, porque sería eh, quemarse. Él también sale con el cartelito del, eh, del cambio, él también va por el cambio. El cambio de Duque por él, obviamente, ¿no? No es un cambio de, de sociedad, no es un cambio político, no es un cambio de civilización, sino que es simplemente un cambio de eh, presidente. Hay una, hay una nota que tenemos, le voy a pedir al director que preparemos la nota número 4, justamente el candidato Gustavo Petro, quien ganó la elección con, el, con poco más del 40% de los votos, eh, tiene que enfrentar una segunda vuelta en dos semanas y hay una nota que habla un poco de esta campaña de mentiras y del miedo al que, que son, que están tan de moda en toda nuestra región y vamos a compartir esa nota y enseguida volvemos y ya despedimos la coordenada de sur de hoy junto a ¿Por ¿Qué razón? La gente en algunos sectores, advierto le tiene a usted temor si es elegido presidente el sector industrial el sector empresarial el sector privado algunos sectores muy conservadores de la, de la nación por eso cité la frase de, de, Mariano. de, de Osfina ¿por qué le tiene miedo? ¿por qué le tienen temor? Sí, fíjate que si estuviéramos en la época de Mariano hubiéramos tenido que tener muchísimo temor por Mariano acuérdese la historia yo, digamos, indudablemente represento un cambio, a eso me comprometí, eso soy, eso soy desde pequeño, digamos. Siempre he querido cambiar, digamos, esta estructura de la sociedad y del Estado colombiano eh, muy desigual, porque ese es el hilo conductor de esta sociedad, de una desigualdad inmensa en el mundo y con unos niveles de pobreza que no es lo mismo crecientes ahora. A veces disminuye, a veces aumenta. En una sociedad, sí me parece que no tiene mucho, digamos, capacidad de volverse una gran nación. En una sociedad desigual no se vuelve una gran nación. Y va matando a sus. Es como una especie de autodestrucción. Y yo me he propuesto el cambio, y el cambio a veces da miedo. En general, el cambio da miedo. Y es más fácil conservar lo que hay. En general, en toda organización humana, en cualquier parte del mundo. Hay unos momentos en que una sociedad llega a ciertos episodios de la historia en donde le toca cambiar, se vuelve necesario cambiar. Hoy eh, tenemos una oportunidad, eso no se va a repetir cada año, eso no es como un campeonato de fútbol, eso no es una moda, es un momento específico que llega al cabo de unas décadas. Ya no será para mí si se pasa este momento, ya algún joven hoy de pronto, una joven a lo mejor lo podrá hacer. Pero este es un momento para aprovechar. Es un momento en donde la mayoría de la sociedad quiere cambiar. Sí, pero a ese, ver, es, ese es el tema fundamental. Eh, pero a ver, mira, Quiere cambiar porque se agotó todo lo que venía. Pero miren, a ver. me daría Ahora, ¿por qué me tienen miedo? Entonces, hay sectores de la sociedad que han sido privilegiados por las cosas como están. Obviamente ellos no están apostando a que yo gane. Pues ahí tienes al señor Uribe tratando muy astutamente ese señor es inteligente en, en estas materias porque va apostando la manera durante estos siete meses a pesar de su debilidad política de ver cómo impide que Petro llegue a la presidencia hay sectores de la sociedad engañados Pero, hay, hay personas que piensan de verdad que es que les voy a expropiar su casita que taxistas que creen que les voy a quitar su Taxi. Su taxi. Hay personas de, religiosas que creen que yo voy a prohibir leer la Biblia. Hay personas eh, que creen que, como hablé del cambio climático y todas esas cosas de la transición energética, entonces al otro día no va a haber gasolina para el camión, diésel. Y entonces creen que se van a quedar sin trabajo. Y así se, se construye, eso con ayuda de la otra campaña, un mundo que empieza a decir no. ¿Cierto? Que dice no. Evidentemente. Bueno, Juan Ramón, no sé si te suena lo que está sucediendo en Colombia con lo que pasa en la mayoría de los países de nuestra región, esas campañas del miedo, anticomunistas, que vienen funcionándole a los sectores de nuestras clases dominantes y que vienen desde esa coordenada norte, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. ¿no? Sí, es lo que, lo que Aram comentaba en el primer bloque acerca del uso instrumental de los medios de comunicación y particularmente de las redes sociales en la instalación de esta triple matriz, yo diría hay una triple matriz en la búsqueda del dominio de la opinión pública y tiene que ver efectivamente con la estrategia del miedo, eh, que es lo que socava de alguna manera la certidumbre que tiene la gente, la necesidad de la certidumbre la estrategia de la mentira, el inventarse, ¿no es cierto? Eh, eh, un conjunto de dislates sobre determinado candidato al que se lo criminaliza y por supuesto y el, otro, la, la, el otro componente de la matriz es la matriz del mito. ¿no? ¿Cómo construyes mitos eh, satanizantes alrededor de un candidato? Ahí Petro a Petro le atribuyen que, que más o menos como le, como le, como le asignaban a, a Evo, que iba a destruir las iglesias católicas, que se iba a llevar a los niños a Cuba, ¿no es cierto?, que en Bolivia íbamos a destruir todo y, y en 14 años este país se transformó para siempre dando la vuelta a, a esta matriz. ...comunicacional tan perversa, tan nefasta que está sostenida, insisto en el mito, en el miedo y eh, en, en la mentira. Eh, esto le va a ocurrir, le está ocurriendo a Colombia y probablemente le ocurra también al Brasil, eh, Andrés eh, Aram. ¿Por qué? Yo le diría, le preguntaría a Aram ya, un poco para ir cerrando, ¿por qué le sigue funcionando? ¿Por qué siguen funcionando estas campañas, Aram, si son tan viejas y parecen a nosotros por ahí, ya estamos grandes... Nos parecen de manual. ¿Por qué siguen funcionando? Porque la gente es lo que consume. O sea, está consumiendo eso permanentemente y la campaña les llega y les llueve y permanentemente le van diciendo que eso es así y la gente se lo cree. Este, se lo cree o prefiere creérselo. El problema de Colombia, más allá de que no gane el Petro, es que no va a poder gobernar nadie. El estallido social va a ser enorme. Yo creo que la continuidad constitucional de Colombia pasa por un triunfo de Petro. ¿Por qué? Porque qué? pasaría si gana? Porque creo, creo que el estallido social va a ser muy ah, grande, pues sí. como ya lo demostró el paro nacional. O sea, la gente ya está podrida, está harta de todo esto. Bueno, pero tendrá tendrá que darle su voto mayoritario a Petro, no Roberto bueno, Hernández tendrá pero, su legitimidad hagamos, para... Hagamos este, todo eso de que es una sociedad que hace 60 años que vota lo mismo. Sí, sí, sí. Es una sociedad cuyos medios de comunicación están en manos de esos que lo gobiernan. Es una sociedad que escucha permanentemente todas esas mentiras, esas falsas verdades, esa basura de información. Y que, bueno, también tiene miedo a, a los cambios. Bueno, también se ha instalado que, que también que, se, sí, también que, se ha instalado que Rodolfo Hernández es un cambio, ¿no? Claro, Como vos decías antes. Es el cambio de lugar. Este claro. el problema es que, eh, no sé, hay toda una generación nueva en Colombia que no ha votado masivamente. Hay, hubo mucha abstención y creo que eso es lo que puede dar vuelta al resultado, o sea, dar vuelta al resultado, ampliar el resultado a favor de Petro en las elecciones de la segunda vuelta. Este, el problema es que eh, eh, Hernández podrá ganar las elecciones. Va a ser muy difícil que el gobierno tiene un senador. Claro. Un senador tiene. Bueno, o sea, se aliará el... evidentemente al uribismo si es que esto es obvio ¿no? eh, si llega si llega los al costo, los costos de aliarse al vivimos son muy grandes ya mm. pero bueno veremos lo que pasa el problema <risa> está que eh... Aram muchas gracias un abrazo muy grande bueno eh, nos vemos decime decime no dale dale Nosotros decime terminemos, terminemos terminemos terminemos el problema Bueno, ahí está. Nos quedamos. Pasó un fantasma, un segundo. Aram, un abrazo grande. Aram Aronian, periodista y comunicólogo. Le mandamos un abrazo muy grande hasta Buenos Aires. Juan Ramón, yo te mando un abrazo también allá a La Paz. Un placer compartir esta nueva coordenada sur. Va a estar viajando a México, ¿que no? Sí, sí, sí. El fin de semana me voy a México a la conferencia internacional de la... ...del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales... ...tendré la oportunidad de conversar con muchos expertos... ...no solamente en temas de democracia, de seguridad... ...de relaciones América Latina, Europa, Estados Unidos... ...habrá seguramente oportunidades... Eh, ...para poder hablar con expertos que nos va a permitir también seguir alimentando este programa. Así que amigos, amigas, les agradecemos muchísimo por su atención. Eh, estamos en, eh, en puertas de la, de la segunda vuelta en Colombia... Estamos a pocos días de la cumbre de las Américas en Los Ángeles, en Estados Unidos. Se acaba de aprobar un quinto o un sexto paquete de medidas contra, contra Rusia... Pero también estamos frente a la descomposición de la sociedad norteamericana que todos los días se agarra a balazos en medio de un eh, de gobiernos, en medio de estados que alientan la aportación de armas. Yo creo que ese debiera ser nuestro próximo programa, eh, Andrés. Y, y, y creo que es un tema fundamental el tema de las sociedades armadas respecto a las democracias Los derechos humanos respecto a los, a, a, a los dueños de los arsenales de las industrias de armas Creo que este es un tema fundamental para uh, reflexionar en los próximos programas que, ¿Cuál es el destino? Me encanta, me encanta ese tema Juan Ramón, no, no era que desde la izquierda latinoamericana y eh, vamos a lograr derrotar al imperialismo Sino que parece ser que ellos están autodestruyendo a sí mismos No, es terrible lo que está pasando Hay, hay más de una balacera por día eh, es. en Estados Unidos Y bueno, el presidente Biden ha hecho una declaración Obama las hizo en su momento Para que la sociedad reflexione en torno a la libre portación de armas Pero hay un lobby impresionante de, estos, de este complejo militar-industrial de la Asociación Nacional del Rifle ya vamos a estar charlando sobre eso y aportando nuestra coordenada sur al tema en, en próximas emisiones un abrazo muy grande muchísimas gracias, un abrazo para, para Aram y para ti Andrés buenas noches